Hay otra conversación. Sí sí otra, sí, sí. Sí, sí. conversación. sí, sí. otra conversación. Sí, sí. Otra conversación. Me sí, sí. no está preguntando. Está está Siempre están elegantes. Hay otro cuarto Pero para no. los dos. Exacto. Ah. Yo creo que era romper. No, porque yo vi... El, estamos hablando de este concierto donde Adele bajó en el público. Y cuando bajó y estaba cantando, vi un, un hombre con la foto de su esposa. Ah, sí, lo vi yo también. Pero sí. no fue en Las Vegas. Sí, sí, sí fue la la en de... de... Es que camina de pronto, o sea, da una vuelta ahí por, sí, por sí. la gente. Sí, bueno, Adele va a estar con nosotros mañana en el Auditorio Nacional. Perfecto, ahí vamos a estar. De todos modos, ahí vamos a estar. Pues sí, claro, es mañana ya. Sí, sí, mañana. Mañana Auditorio Nacional. Que ya sí. es soldado. Bien. Entonces... Sí. Es que lo hacen muy bien. Miren, él, él es nuestro Vicente Fernández. Siempre El nieto, el nieto. El miedo. ¿Dónde está la cámara El miedo. <h> Ignacio, <objectives> ¿cómo dice? Ah, no, no, ah, Vicente Fernández. Exacto. Ignazio Boschetto. Ignacio. Ignazio Ignazio. Eso. Ignacio. Boschetto. Eso es más fácil. Ah, me lo están diciendo muy bien. Sí. Si, sí, porque todas las personas me dicen Ignacio. Nacho. Nacho Nacho. Nacho. Nacho. Nacho con queso. Piero, sí. Piero es fácil, ¿no? Piero es fácil. Y Gianluca es muy italiano. Gianluca sí, es, es muy italiano, ¿verdad? Muy italiano. Sí. Piero también. Piero también, sí. Iñazzo. Nacho no, no sé de dónde llega. No sé. Tal vez tenía familia mexicana. Pero, Pero es, es un gusto tengo estar digo, aquí de nuevo, ¿eh? después de metro. cuatro años, después de una pandemia, de lo que ha pasado. Pero, es que si ya hace una pandemia que sí, no nos vemos. Sí sí, sí, sí, sí. Y aunque si la vida ¿no? nos enfrenta a cosas muy claro. difíciles, no tenemos que parar, ¿no? También me imagino que todos ustedes, todos claro, nosotros, sí. en este momento seguimos adelante y trabajamos también en nueva Ajá. música, en cosas nuevas. Trae nuevo disco, ¿no? Sí, ahora, sí, es un disco, antes de la gira salió este disco que es un, un homenaje a nuestros clásicos, románticos, favoritos de la cultura de Latinoamérica y un dueto también con Ricardo Montaner no. y, y también estamos trabajando en nuevas canciones pero en esta gira decidimos de, de cantar y de poner en el set list ¿no? de, la, de, la, de esta gira unas canciones nuevas de, también de Julio Iglesias, de Luis Miguel y de nuestros artistas favoritos Ándale, ¿cuál de Luis Miguel trae? La incondicional. No vas a venir al concierto. qué bonito. ¿Es, ¿Es mañana? Sí, tienen que venir al vamos show Vamos ahí, pero si estás solta no, eh, vamos, no, no, vamos a encontrar, para ti vamos a encontrar todo lo que tú quieras. ¿Hace cuánto nos conocemos? así ya, sí, ya. Mucho, mucho. Sí, ya es mucho. Cinco, seis años. Más, yo lo creo. Cre que... ¿Cuánto llevan juntos? A 14. Yo fui de las primeras que los que entrevistó en este país. Mejor ¿Eh? que una boda. Ya callen, sí. callen. Ah, sí, sí, Bueno, sí, sí, es que eh, nosotros empezamos cantando. Están el, en su bar mitzvah. No sé eh, si, Sí, pega. ¿verdad? <risa> Sí, es que empezamos cantando el bel canto, esto siempre uh -huh. ha sido nuestro objetivo. Seguimos los pasos de los grandes como Andrea Bocelli, que son nuestros ídolos como Pavarotti, pero también de los grandes artistas como José José, cuando hicimos en el 2013 un tributo a los Latin Billboards cantando el triste. Porque entendemos que la canción. música... Bueno, a mí me dijo José José, sí, que es eso. de sus canciones José, más José, difíciles. Sí, esa es una de las canciones más difíciles. Pero marcas. en este álbum también decidimos de grabar, un, otra canción de José José que es No me digas que te vas Uy, Y también en, en estos conciertos decidimos de hacer Dedicar un momento del concierto a José José Cantando La nave del olvido okay. El triste y No me digas que te vas Y te puedo decir que en, un, en uno de sí, los pues momentos le el concierto No, no son 30, son 30 canciones <risa> Pero si voy a escucharlos, plan... no, no pues, voy a Pero te puedo decir que para quien canta es muy importante sentir lo que estás cantando y nosotros con, con las canciones italianas sentimos mucho lo que estamos cantando pero también con las canciones y las melodías de latinoamérica son muy similares con las melodías italianas con todas las tradiciones italianas sin duda ah, tiene el calendario y... ah, porque amiga. mañana estamos en México pero también el 23 el, mar, no, sí, el 23 de marzo estamos en Monterrey, okay. en el Arena el Monterrey miércoles. y el 24 estamos en Guadalajara, en la Auditorio Telmex. Muy bien. Ok, luego se Uy. van a Panamá, Ustedes son todos, todos de, la, de aquí, de la Ciudad de México, de diferentes son partes. De sí. Todos, sí. todos. Eh, pero tenemos tío. público en todas partes. Sí, ¿verdad? No, no, no, claro, en, obvio. Claro. ¿Dónde es, empiezan en, el tour? ¿Dónde comenzaron? comenzamos Guatemala, en, en, en sí comenzamos en Guatemala en, en, en acabamos de llegar de Brasil okay. en dos semanas en Brasil ¿Qué tal, increíble Brasil. sí sí sí es increíble sí. como bueno cada artista tiene su objetivo no de traer su música y de mandar un mensaje también a, a nuestros fans nosotros somos jóvenes claro. pero al mismo tiempo jóvenes jóvenes somos jóvenes blast pero Bravo, nuestro Bravo. Sí, esto es, entendemos que la música se va evolucionando, como, como todas las cosas, no solamente en la música, pero también al mismo tiempo queremos mandar ese mensaje de amor, de la música romántica, que no se pierdan esos valores, somos jóvenes y escuchamos todos los géneros musicales, tenemos muchos amigos en la industria musical, pero esto, esto es, es nuestra alma, ¿no? lo que somos. Y cantar la música romántica es lo que el volo quiere mandar. Es Pero el mensaje. ustedes se hicieron con el bel canto. Sí, claro, sí, nacimos así, claro. Nacieron cosas. La, sí. la cosa es bella es que eh, empezamos cuando teníamos 15 años y con nuestro público, que te, eran niños también, porque nuestra música, la música que cantamos, llega a las personas de todas las edades. Y la cosa que más nos gusta es que este año vamos a celebrar 14 años juntos. Pero no solamente los tres, también con nuestro público. Los los con Cuando tenían 15 y ahora son casi 30 y crecimos juntos. Y te puedo decir que es un público increíble. Sobre todo porque es muy fiel, fiel y también porque el amor que recibimos todos los días, gracias también a las redes sociales, como nos, eh, como nos reciben al aeropuerto aquí en México, es increíble. Y para nosotros que hacemos 20 horas de viaje, llegar en un país donde sabes que hay gente que te quiere, claro. es muy importante. Ahora, ¿cómo, hablando del bel canto, y de, de, de esta música, ¿no? y sobre todo para los jóvenes, los niños. ¿no? Ah, sí no, no sí no, porque bueno, también en Italia, Italia es algo que nadie hace, es, es visto como algo viejo. Okay. Esa es la verdad, y lo que estamos intentando de hacer desde 14 años es hacer entender que ese género musical puede ser una, una alternativa ¿no? a lo que siempre se escucha todos los días, que puede ser una alternativa en algunos momentos del reggaeton, de la música electrónica, eh, porque pensamos que hay un género musical por cada momento de tu vida, ¿no? y eso puede ser una buena opción. El soundtrack sí. de tu vida. Y Pero la ya... cosa linda, es, disculpa que acabo, a capo. A capo. A eh, es, que, es que las canciones que nosotros cantamos hacen parte de nuestra cultura, de las tradiciones de, de, de, de, de Italia, ahora con ese álbum de la tradición de Latinoamérica. Y, y pienso que es importante que todos los jóvenes no pierdan, que no, que no olviden la, la, la, las tradiciones de, de un país. Cada cosa más importante, las raíces, la, la, las tradiciones. Pero a, cuando ustedes eran niños, pues era la música pop, no popular Creo que no hay ¿Cómo música. ¿Cómo les, les, les llega a ustedes el amor por el bel canto? Y... Creo que la no hay música vieja y música, mmm, ¿cómo se dice? Música vieja ¿el contrario cuál es? Joven, mm. joven joven, joven. joven. No. La, la fuerza de la música es que cada uno en este cuarto nos reconocemos en un género musical tú escuchas canciones tú escuchas otras canciones yo pienso que él es reg reggaetonero sí sí sí claro nosotros eh, empezamos a cantar esa música porque nuestros abuelos fueron los primeros que nos hicieron escuchar esa música descubrir esta música y me encantó y es algo que no no puedes elegir es algo que sientes y Creo que también el público escucha esa música. Pero porque... es educación también. o sea por Sí, puede escuela, ser. Sí, sí bueno, que... la, la cultura por muchos jóvenes, no hablando solamente de música, puede ser sacrificio. Debería ser un placer claro, porque te forma, un placer. te forma como persona. Creces con una um, ideología estructural. Una est estructural también. Hay gente que es más curiosa. No, debería, no deberíamos perder la curiosidad en todas las cosas, música. como leer no perder ese valor a los jóvenes, que estamos en una época donde, bueno, en todas las épocas, pero claro, donde los jóvenes se pueden distraer muy fácilmente, ¿no?, en es más fácil, porque, bueno, eh, hay estimulos. cosas positivas, sí. es cosa positiva de la tecnología sí, de las sí. redes sociales, que, eh, que quieres algo, Google, vas, tienes que preguntar y todo, todas las respuestas están en tus manos, Claro, eso es muy positivo, pero al mismo tiempo hay muchas distracciones que eh, a veces no, no, no son positivas para los jóvenes para todas vive. las personas, porque la cultura no debería ser sacrificio, sino un placer, esta claro. música, y esta parte, puede ser como, ¡cambiemos el mundo! Había distracciones también cuando no, no nuestros papás no tenían Google. Claro, Siempre. claro. Pero, no, pero, pero es diferente. Ahorita hay No, no, no, podemos decir que es mejor o peor, no podemos no, no, no, decir no, porque son ahora, valores diferentes. Ahora tenemos no son, acceso, claro. ahora tenemos acceso a todo. Si quieres llegar y hacerte conocer, tienes más posibilidades con las redes sociales. Más con, caminos. Con, más caminos sí. es mejor. Yo pienso que es como usas tienes las más cosas. herramientas. ¿eh? Claro. Pero hay, si hay cosas que, si las usas bien, pueden ayudar a tu claro, mente sí. para crecer, eh, obvio. ¿no? En, en, es Italia, que... eh, en Italia decimos, el tropo storpia", que significa lo, que lo, mucho, lo demasiado, lo demasiado estropea. Estropea. Sí, estropea. ¿Cómo se dice en español? Estorba. Pero Estorba. claro, Estorba. ¿sabes es Normal que yo escucho "Bed Bunny" y me encanta. Me encanta Bet Bunny como todos los jóvenes, y, también, no, y no solamente. Y depende de si reconoces. Lo... Yo nací, también los tres nos encontramos para mandar ese mensaje. Estamos muy felices de poder traer este tipo de música y también de cantar las canciones como grandes, como José José. Tuvimos la ocasión de encontrarlo, de hablar con él. Nos dio muchos consejos para la vida. Y él era muy orgulloso que tres jóvenes de nuestra edad Estaban trayendo esta música también a, lo, a, a la gente de, de nuestra edad. Y para nosotros es un honor. Imagínate, venimos de Italia, llegamos a otra parte del mundo. Y para nosotros es un privilegio estar aquí en México y cantar para todos nuestros fans también mañana en el Auditorio Nacional. Y puedo decir algo a nuestro público que para nosotros es un, un gran honor poder compartir el escenario con el nieto del Vicente Fernández. Es algo que no se puede explicar. Una cosa, no, disculpa. Hoy están con todo día de... Si nos cantan. Sin el lucero azul de tu ser que no me alumbra saborear ardido pido compasión y piedad, la historia de este ese amor se, se, escribió se escribió, para la eternidad. Ay, qué, qué bonito. Sí, un pedacito. Sí, ya. <risa> Ajá, ya en todos aquí Mañana van, a venir, mañana van a venir al concierto, al Auditorio Nacional. Más. No van a durar mucho, secha se 7 horas. Desde las 8 y media a, hasta las 3 de la, de la, la mañana. mañana. Vicente Fernández, si no, no deja, deja de aplaudir la, la ¿por qué Vicente cantaba tanto? Sí, sí. Él sí. sí. sí. sí. decía: en, en los palenques. Si siguen aplaudiendo, sigo cantando. ¡Wow! Ay, ¡Qué bueno! Sí. Así es que perché eh, eh, un, no, canta, mas, canta, un Aspetta. Canta. Ed il giorno verrà Stanotte te amore non ho più pensato a te. <ride> Scusa. Adele. espera. Aterrizamos. <risa> Adela. Adela. ¿Cómo se llama? Sí, aterrizamos aterrizamos tres horas atrás. ¿Sí? Tres horas atrás. Desde Bruselas. Sí. Pero también era de tres horas atrás. Sí, sí mismo pero es lo, mismo, claro. Claro. No, lo mismo. Yo entiendo perfectamente. O sea que ya desayunaron algo. Sí, sí, sí. O sea, sí, me comí tacos, frijoles. No creo que haya pesadillas de pollo. ¿Por qué no? ¿Qué sirve Esa de pollo con sé. cebolla? Me encantan tus zapatos. Qué, Qué estilo, ¿eh? Muchas gracias. Me encanta. Bastante. Barolo, zapatos buenos. ¿Qué ah, más, ah, ¿qué más ah, quieres? Ya ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué quiere? Un no concierto sé. del volo mañana noche. Exacto, exacto. Que te, te dedican una canción en el concierto. Bien, estamos, te, te, tenemos el, el, mismo, el mismo... El mismo, tono. No, el el, patone, bien combinados. Eh. El sí, mismo sí. pantone. ¿Viste? Sí. Aquí sí. nosotros tres estamos No, mira, nosotros... Parece mi hermano. que Sí, mira, cada quien con quién. Con su grupo, bueno, cada uno. Se lo con Adela. Bien, <risa> exactamente. No, Bravísimo. Porque mañana Auditorio Nacional, a las 8 de la noche, su disco... 8 y media. 8 y media, perdón. Sí. Su disco ya está en todas las plataformas. ¿Todo? Sí. Todo. ¿Cómo eh. se llama el disco? Tres Voces, un alma. Tres Voces, un sí, qué alma. Como nosotros. Somos una sola persona, ¿no? Cuando cantamos mira en armonía. qué guapo. Mira, sí, qué mira, nuestro Vicente. <risa> Oye, qué padre, dime, saco. díganme algo. ¿Quién los junta a ustedes? Sí, nos encontramos en el 2009. Ajá. Y nos juntó eh, un, un, el manager también, que mm, es el que descubrió Andrea Bocelli, Zucchero y muchos otros artistas a nivel internacional. Y mm, lo que sorprendió mucho a la gente, yo me acuerdo cuando era niño, es que era la primera vez que tres chicos de 15 años cantaban el bel canto. Porque siempre la, sí. lo habían cantado adultos, ¿no? Ah, Como el Divo claro. también, el Divo. que es un Divo, grupo sí. increíble, ¿no? ¿Han cantado juntos? No, no, no pero claro, conocimos a Carlos, ¿no? a Carlos, que, ah, que, ah, Carlos, creste, que sí. es una... Carlos. Y Carlos es el único que encontramos eh, hace años, ¿no? En Madrid. En Madrid, también en, en, en, Madrid, Madrid, no eh, también en algunos, eh, sí estábamos, um, cómo se dice, guest en, en TV shows, ¿no? invitados, ¿no? Sí, ¿no? exacto pero o sea, también como Andrea Bocelli o los tres tenores siempre los cantaron adultos y fue sí. la primera vez que tres chicos de 15 años cantaban este estilo ¿no? y esto sí. ha sido siempre el objetivo ¿no? de traer esta música siempre a los jóvenes y a las nuevas generaciones. generaciones. Claro, claro. Sí, lo Cantar, Adel, Adel. Adel, Adel. ¿Eh? eso sería un sueño cantar con, con Adel. ¿no? Adel. Qué bueno. oh, sí, estaría increíble. Claro. A ver, ¿por qué no? ¿Con quiénes han cantado? En este álbum tenemos un uh, dueto con el grande Ricardo Montaner. Gran persona. Eh, gran persona Decimos de grabar eh, la canción Tan Enamorados, que también, es una de las, can es una de las es canciones bonita, que también. nos da más eh, satisfacción. Eh, en, en el escenario cuando la cantamos con todo el público y lo llamamos para hacer un dueto y porque somos amigos con todas las familias de él, son grandes personas y tenemos ese dueto. ¿Con ¿Sale? quién más han cantado? No, lo, mañana por la primera vez cantamos un mariachi en ah. este disco también y mañana Mañana vamos a cantar con, con una mariachi, ella, me cansé de rogarle, ah, y también sí. si nos dejas, hicimos una versión, si nos dejan, disculpe. Es, sí, sí, es muy bonita. Sí, sí, es muy bonita, fue también cantar un mariachi en el estudio y también en vivo fue una emoción muy grande, especialmente porque es una cultura totalmente distante, ¿no?, de, ¿De, de lo que, que es la dirección. cultura de la música italiana. Mm -hmm. y, y fue muy emocionante. ¿No? Fue Hemos la hora de de mañana ¿sabes? fue pues interesante descubrir el mariachi no porque claro. nunca habían cantado nunca con mariachi. y te digo algo eh, yo pienso que afuera de México eh, por ejemplo en Europa no el mariachi lo ven como algo divertido no sí, sí. pero cuando Para cantas como canciones como ella o si nos dejan eh, no son tan divertidas, ¿no? no. Las, letras, sí, sí, porque las letras. Sí, sí, las letras. Son muy pasionales. Porque sí. me, me acuerdo que llegué porque yo soy el que comienza ella, ¿no? Entonces empecé a cantar. Me cansé. Y, y el productor me dijo, bueno, estás cantando bien, todo bien. Pero ahora necesito de tu corazón. Claro. Ahora necesito que tú estás sufriendo. Claro, porque claro. es el mariachi, el mariachi es, que parece divertido pero está sufriendo, emociones, está sufriendo un amor, sí, ¿no? es, es todo emociones, ¿no? Por, ese can, por eso cantan así, no porque quieren hacer sí, <risa> es porque son emociones, sí, están claro. sufriendo, bueno, eso, y fue interesante. El cantante interesante. no tiene solamente que cantar sino interpretar, tal, claro, interpretar claro. las canciones, porque solamente con la voz, no puedes llegar al corazón de la gente sí es cierto sí hay grandes voces pero que no transmiten y hay voces que Exacto. ni siquiera son tan brillantes pero sí ¿no? sí debería ser una mezcla Transmite de todo muchísimo. la melodía la letra, la voz, oh, claro. la interpretación, sí, la pasión. ¿Y de chiquitos a quién escuchaba? Sí, se la viven Esa diciendo el Tivoli N. Bueno, yo nunca escuché ópera, por ejemplo. No, yo no, nunca estudié, nunca escuché ópera. Siempre mis ídolos fueron Elton John, Elvis Presley, Frank Sinatra, rock. Luis Miguel. Sí, es uno, uno de mis favoritos. Y luego, más tarde, descubrí José José. Ah. Preso es una de mis canciones favor favoritas. ¿Te la no. acuerdas, de Preso? Sí. Preso en la cárcel sí. de bueno, y sí, cantar sí, un día con Luis Miguel estaría... Eso estaría... Sí, eso ¿no? sería increíble. ¿no? Increíble. Sí, porque nosotros empezamos un poquito como... Yo me acuerdo... No hay ragazzi di oggi no. No hay ragazzi di oggi no. Y lo cantó al Festival de San Remo. Exacto. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí. empezó su carrera también a los 14, a los 15. Sí. A los, sí, ¿no? quiso, nosotros bebe, también sí. empezamos a los 14. Entonces oh. yo vi la serie, la TV, ¿no? El ¿no? El que Netflix, fue un éxito sí. increíble. Y, ¿y te identificaste. Bueno... Bueno, uh, él bueno. es un ídolo, no, no quiero, ser, quiero ser humilde, pero al mismo tiempo ver ese niño que empezó su carrera y le cambió la vida de repente, ¿no? Claro. Y, y, y no fue fácil. Nosotros estuvimos también afortunados porque nuestras familias eh, nos apoyaron siempre y, y no nos perdimos... La, no, eso fue... Los, los, los papás, nuestros papás fueron, fueron muy, muy importantes. Hoy en México, para ¿quién vida? es el nombre más grande que hay? Luis les sí, sí, sí, sí, dije, sí, sí, sí. Y, y, ahora Alejandro, Fernández, un y Alejandro Fernández lleva En años, él, en oh, años no ha algo con Ni sacado un disco con música, ¿no? Pero ahora hoy pues sí, él empezó el, con la sí. gira, a empezar sí, la gira, Va a empezar un tour. Sí. Sí. Y seguro tiene un Alejandro Fernández de, también es Alejandro, Alejandro es, Fernández, Alejandro, Alejandro Fernández es el otro nombre fuertísimo. Y de de mujer también, ¿no? Es muy fuerte. De mujer, sí, es otro tipo. Es otro tipo y no está al nivel de ellos. No, de de mujer, ¿sabes que cantamos con pregunta ¿Podría, pues ¿podría sí, ser sí. nosotros, Hay mujeres nosotros cantamos con, con, con belinda, belinda. En, el 2000, belinda sí. en el 2013 cantamos con belinda cuando teníamos cuando 16 17 años Cantamos una, una, una canción constantemente mía, se llama. La cantamos también en los conciertos. Es increíble como en todo el mundo escuchan el género urbano que no sé. salió de aquí. Es increíble <risa> la amplificación que tiene en el mundo. Sí, la música en sí, español, ¿no? E increíble, sí, increíble, claro. increíble. Había art artistas que, por ejemplo, cuando Shakira empezó su carrera, en el, cantaba en inglés. Sí. Y ahora todos los cantantes, como Justin Bieber, que canta en, en español. ¿En todos los cantantes americanos también cantan en, en español. español. Todos están, la música en español está, ¿verdad? En todo el mundo, es increíble. Y les gusta la cumbia y la... Sí, claro, claro, ¿Sí? claro. Sí, porque sí, representan todo. la cultura de los países. Claro. ¿no? Sí.